Hola familia. Ya, Un, dos, ya. Ya. Vámonos. Vámonos. Bueno pues hoy después de todo el verano que al principio de verano hicieron esta Teresa en la calle, en la playa. Mira cómo tiene esto. Es ¿eh? una raza. No sé cómo le voy a quitar esto. No tengo ni idea. Vamos a empezar quitándole primero la... el hilo. No no. A ver, creo que aquí no hay pelo. A ver, vamos a hacerlo así. Si hay pelo, no hay pelo. Tenemos que quitarse y lo puedo quitar. Señor, ah, madre mía, ya la he hecho esto, ¿eh? Ya, toda la trenza. Bueno, y la Lola sabéis lo que quiere: que la encendamos el agua. Mira, mira lo que espera. Enseñale lo que espera, Lola. Mira. ¿Todo ahora le enciende el agua. Eso es lo que espera. Y mira, mira. ¿Cómo la de ahí del grifo? Mira la bolilla que tiene ahí Y mi mamá se la está intentando quitar, ¿ves? ¿eh? No se lo quiere cortar más, pero lo va a entender. Mira, ah. ha salido Mira, todo, todo esto Madre mía ¡Mamá! Mira, esto ahora, ¿cómo lo hacemos? ¡Qué rasta! Espera, ¡Vamos, vamos! Eh. adiós ¿Vamos a coger suavizante de... Vamos a intentar con suavizante, porque sí. yo esto no lo tengo. Porque siempre nosotros la quitábamos antes. La, quitaba antes de... la trenza cuando se la hacía Pero nunca la hemos dejado. Tanto. Tanto. La trenza es la que se la hacía. Yo jamás, vamos. Pero se ha tirado casi seis meses. Casi seis meses. Casi seis Hasta seis que meses. Me porque fue... 5 más y medio por ahí se tira Bueno, la vamos a dejar La ha echado un suavizante un suavizante como si no hubiera mañana. Sí, porque es que ahí, madre mía Va a tener complicado, ¿eh, mamá? Vamos a Si no, lo tenemos que cortar Porque si no, lo tenemos que cortar por aquí Madre mía, por ahí La estoy sufriendo Madre mía Esto no hay manera Y mamá ahí, con su cara concentrada Como si estuviera haciendo matemáticas ¿De ver, de matemáticas? Pues ahí está. Concentrado con las manos llenas de suavizante madre mía. Es que no sé una idea, pero es, un es que es no sé, un nuevo. Es que no sé por dónde, por dónde se lo voy a coger. agacha, agacha la cabeza. ¿Te parece que con el agua? Agacha, agacha. Después de un buen rato bueno, largo. Sí, pues después de media hora. Aquí tirándole del pelo. Mojándoselo suavizante, María sufriendo más. ¿no? Mira, ¿qué es eso? No, no que no se la ha podido quitar. ¿Y la ha tenido que cortar? No, se la ha salido. Mm. Y ya lo queda este. Así que ya sabéis, si hacéis una rata, tan sencillo es. sencillo no, sencillo no es ni chispa, pero bueno. Quitarla antes de dos meses o tres. Sí, antes de que la tenga unos días y ya está y y qué mami y si sale, pues nada con suavizante, paciencia y tirando y tirando, porque hace tirando si no, no. y todavía tiene ahí, mira, es un vídeo hasta aquí el vídeo de, de hoy espero que haya gustado y vamos a la mano a la cabeza, mira la ultima, el último nudo que ha salido Ven, bueno, no, se, no, se vale. le da la like si os ha gustado darle like no. suscribiros al canal no. María no le ha gustado, María la pobre le ha pasado, lo <risa> bueno. Y activa la campanita para ver otro vídeo. Entonces hasta el siguiente vídeo, adiós. adiós.